No sé qué fue lo que pasó Bajo el rayo cósmico Y las influencias de su ley eh. Orbitándonos conectados por la música soy? No llevo máscaras para escapar Frágilmente voy Y entrego todo lo que creo que soy ¡Eh! Porque al fin de cuentas Somos espíritus del tiempo Te pido un favor Escúchame Siempre hay tiempo para perdonar Cuando el corazón Manos me rescatarán, eh, porque al fin de cuentas somos espíritus del tiempo, del tiempo te pido un favor, escúchame, siempre y tiempo